Mi querido municipio Santo Domingo Oeste, por fin va a poder ver continuar lo que es la construcción o reacondicionamiento de la cañada de Guajimía. Esa cañada muy conocida, que siempre ha mantenido eh, situaciones de contaminación, residuos, lo que tiene que ver con las aguas que producen, que vierten aquí en esta zona, por fin ya va a poder tener una continuación. Precisamente se anunció lo que es la segunda etapa de la el proceso de adesentamiento y limpieza de esa tan conocida y famosa cañada de Guajimía. Precisamente en el día de hoy, un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, el director de la Corporación de Acueducto y Alcantillero de Santo Domingo, el ingeniero Feijito Suberví, dijeron en el día de hoy que formalmente se inicia ya el proceso de reacondicionamiento de la segunda etapa de la cañada de Guajimía tendrá una inversión de unos 50 millones de dólares e impactará a 350 mil personas en todo este municipio. Precisamente el presidente Luis Abinader, dio inicio con el primer palacio de lo que es la segunda etapa de la obra de la cañada de Guajimía, que impactará a 350 mil personas y conllevará una inversión en lo que es el apoyo financiero a la empresa que estará llevando a cabo la Corporación de acueducto de Alcantarillado de Santo Domingo, a través de lo que es el apoyo y financiamiento de la empresa Canada's Commercial Corporation, CCC miren señores el que no ha visitado la zona de la cañada de Guajimía no entiende la importancia que tiene esta obra lo que esto significa para este municipio, esto es algo admirable Digo esto porque nosotros que hemos tenido que hacer trabajo en esa zona y estuvimos en lo que fue la, pre, la primera etapa de Guajimía, cuando se llevaron a cabo los desalojos y demás, y hemos tenido siempre que estar desarrollando actividades de reporterismo en toda esa zona. Sabemos lo que significa la cañada de Guajimía. La cañada de Guajimía, llevar a cabo esta segunda etapa, se estiman unas 350 mil personas, pero yo creo que más yo creo que más presidente porque cuando usted transita en toda esa zona y qué bueno que la corporación de acueductos del cantillero de Santo Domingo, la CAS demandó de en su director general, el ingeniero Fellito, su en compañía del presidente, el alcalde de este municipio las autoridades, la gobernadora de la provincia, los diputados de todos los partidos, los diputados de todos los partidos y las demás autoridades de este municipio estuvieron en el día de hoy llevando a cabo ese primer palazo para desarrollar esta importante actividad. Señores, si usted se para, muy simple, en la prolongación 27 de febrero, cuando usted llegue al tramo de lo que es específicamente la intersección con la prolongación México, usted ve ahí detrás cómo se ve un pequeño puente donde usted ve la cantidad de agua y de basura que se acumula allí de la cañada de Guajimía. Pero eso afecta a toda la familia de esa zona. El olor que se desprende de esta cañada es algo, mire, insoportable insoportable. Entonces, en este, día, en este día se da a conocer esa importante información, se lleva a cabo el acto allí en el mismo lugar de los hechos, el anuncio de la inversión de unos 50 millones de dólares a través de una importante compañía canadiense, CCC, Señores, poder desarrollar esta infraestructura, poder impactar a 350 mil familias en esta zona, yo creo que es algo admirable. ...creo que la Corporación de Acuidados de de Santo Domingo... ...con esta obra va a poder lograr cambiar la vida de los moradores... ...de esta zona de Guajimía... ...en todo el municipio de Santo Domingo... ...porque es la cañada que más... es la cañada que más zona tiene que, que alcanza, sabía? Eso inicia allá arriba... ...allá arriba y eso bordea todo el municipio, sabía? Y la cantidad de desechos sólidos, basura que se produce... ...el daño medioambiental que esto hace... ...pero también a la salud de la persona... Creo que es una obra majestuosa. Y es una obra que nosotros podemos, poder, mire, poder nosotros ser partícipes y hacerle llamado a las autoridades, ver la conclusión de esta actividad, señores. Esta obra va a impactar de manera muy positiva al municipio de Santo Domingo Oeste, señores. Mire, el presidente, el director de la CAS, las autoridades de este municipio. Y todo lo que tienen que ver los comunitarios que estaban allí presentes, los comunitarios que estaban allí presentes, la empresa que va a estar desarrollando esta importante obra, entendemos nosotros que el gobierno en el menor tiempo posible pueda cambiar lo que es la vida de la gente en esta zona. Le estoy diciendo yo a ustedes, el olor que se produce en esta, en esta cañada de salgo, miren, que eso, eso no hay quien lo soporte. Recuerden ustedes que esa cañada, todo ese trayecto ahí de Guajimía, en su momento era esta guarida de delincuentes? Acuérdense de Gilbe y el muerto. ¿No se recuerdan ustedes esos dos famosos jóvenes que perdieron la vida envueltos en situaciones de tranque, de, de un proceso de un tumbe de droga y demás? Esos jóvenes ahí. Entonces, permitir que esto pueda ser reacondicionado, mejorar la calidad de vida, poder permitir que por allí puedan circular vehículos y personas, es una obra muy importante. Es muy importante y yo sé que con la meta que se ha propuesto este gobierno y el director de la CAS, es una obra que va a impactar a unas 350 mil personas y más, y más. Porque la cantidad de familias que van a cambiar su nivel de vida va a ser algo muy importante. Esperamos nosotros poder ver concluida esta importante obra.